Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics Y hoy estamos con un nuevo vídeo De Fortnite, hoy chicos vamos a Comentar un poquito nueva información Que es que ha salido en Fortnite Porque es que vamos a tener dentro de poco Un nuevo evento que va a incluir Que sí si una skin, nuevo modo de juego Por tiempo limitado, nuevos desafíos En el juego, o sea, es bastante Tocho, así que nada chicos Antes de empezar con el vídeo, como ya habéis visto Al principio, ese era el ganador Del anterior sorteo, así que nada chicos Comenzamos un nuevo sorteo de mil pavos en el canal y si queréis participar lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal activando las campanitas de notificaciones, bueno la campanita de notificaciones porque solo es una pegarle un buen like a este vídeo eh, comentarme algo positivo por la sección de comentarios y por último seguirme por Twitter, que chicos ya hemos conseguido llegar a los 2000 seguidores en Twitter, así que nada, dicho todo esto vamos con la información de este vídeo, resulta que tan tranquilo yo estaba mirando Twitter y me encuentro con un nuevo tweet de la cuenta de Fortnite en España y atentos a lo que aparece. Ponte traje, o sea, ya de primeras ponte traje. El evento Todo en Juego empieza la semana que viene. Es decir, vamos a tener un nuevo evento la semana que viene en Fortnite, Todo en Juego. Y con él llega el nuevo modo de tiempo limitado La Huida, el traje comodín y desafíos de todo en juego. Es decir, este evento no va a ser tipo lo del cubo que estamos viviendo ahora mismo, sino que va a ser más Thanos. Cuando si os acordáis cuando metieron a Thanos en Fortnite por esa Especie de colaboración. Justamente cuando salió la película de los Vengadores. Y seguramente, pues querréis ver cuál es la nueva skin que van a meter en Fortnite. Pues, chicos, vamos a ver la nueva skin. Y vamos a ver cómo podremos conseguir esta skin. Entonces, por aquí por pantalla tenéis la nueva skin. La cual se va a llamar Comodine. Es el traje de Comodine. La verdad es que a mí me recuerda bastante a lo que sería un John Wick. Por esas, por esas manos que tiene, los guantes. Y luego, ya por esa especie de traje y máscara. Es que parece como si fuera un Atracador o un asesino suelto como lo es John Wick, aparte también veis que lleva Un maletín y luego también Enroscado ese maletín como si fuera una especie De esposas, entonces ¿Es un criminal? Pues obviamente que sí La verdad es que pega bastante que sea un Atracador ya que si miramos el modo de juego El nombre del modo de juego se llama La huida, es decir que eh, este modo De juego probablemente tratará de A lo mejor un atraco o a lo mejor que Tú tengas que eh, recoger algún tipo De cosa dentro del mapa y luego tengas Que huir o algo por el estilo y también chicos cómo vamos a poder esta skin Ya que como hemos hablado iban a meter con este evento una serie de desafíos Una serie de desafíos especiales únicamente para este evento Supongo que este evento no volverá O sea será un evento único al igual que esta skin Supongo que será una skin única Entonces estos desafíos de todo en juego tienen relación con esta skin Es decir, esta skin se va a poder conseguir de una forma gratuita A través de conseguir los desafíos de todo en juego Pues de momento es lo que más está pensando la gente, esto es lo que más se está hablando, si esta skin se va a poder conseguir haciendo los desafíos de todo el juego la verdad que sería una sacada por parte de Epic poner esto y que podamos todos conseguir una skin gratis gracias a un evento, porque es que, que yo recuerdo no nos han regalado gracias a un evento, no nos han metido eh, desafíos para conseguir una skin y un modo de juego, un nuevo modo de juego pues es que la verdad es que sería bastante tocho ver esta skin y un nuevo modo de juego todo a la vez gratis. o sea sería impresionante, este modo de juego también lo veremos dentro de poco por Fortnite porque es que van a hacer eh, a las 3 de la mañana creo de hora española van a hacer un streaming eh, en Twitch y pues eso va a hablar un poquito de este nuevo evento, la verdad es que en este aspecto del evento me extraña bastante que no haya habido todavía filtraciones sobre este evento que si esta skin dentro del juego porque es que normalmente los filtradores siempre se ocupan de estas cosas pero es que ahora mismo no hay nada de información relacionada con esto entonces si queréis que saque más información dentro de poco seguramente va a haber más filtraciones y todo eso Si queréis estar al tanto de este traje De comodín, cómo lo vamos a poder conseguir Y el nuevo evento, lo, el nuevo Modo de juego y los desafíos Pues chicos, pegarle un buen like, estar suscritos Al canal y activar la campanita Porque probablemente si apoyáis este vídeo Suba un próximo vídeo Comentando las novedades sobre esta Skin y el nuevo evento Así que nada chicos, esto ha sido todo Este ha sido el vídeo comentando el nuevo evento Y todo lo que iba a traer Espero que os haya gustado, que estéis tan hypeados como yo, chicos, me despido Pasamos por este vídeo y nos vemos En el próximo vídeo Adiós